Vamos a comenzar con el material de la unidad 1 que es acerca del protocolo HTTP. El protocolo HTTP se creó a principios de la década de los 90 en los laboratorios del CERN en Francia. Estos laboratorios, bueno, son un centro de investigación científica muy importante en Europa y tal vez les suene conocido porque es el lugar donde está el colisionador de ladrones, que es un acelerador de partículas muy grande y muy importante en lo que es la física teórica. Salió muchas veces en la televisión y fue noticia, así que probablemente le suene de ahí. En esos laboratorios, a principios de los 90, se inventó el protocolo HTTP que estamos estudiando. El objetivo de este protocolo es definir el transporte de los documentos web a través de lo que entonces eran las primeras redes de computadoras. Su sigla proviene de Hypertext Transfer Protocol, es decir, protocolo para transferencia de hipertexto, en donde hipertexto puede ser simplemente entendido como documento web, más puntualmente como documento HTML o como decimos habitualmente, páginas web. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es detenernos a observar cómo funciona el protocolo HTTP que se utiliza entonces para controlar el viaje que las páginas web emprenden cada vez que nosotros navegamos con un navegador en nuestra computadora. El conocimiento de este protocolo es muy importante. Sin miedo a exagerar, creo que este tal vez es el tema más importante que vamos a ver en el curso. El protocolo HTTP es el que determina el funcionamiento de la web y es el que funda las diferencias con el resto de las programaciones, ¿no? La programación web con el resto de las áreas de la informática en las cuales se programa, es decir, donde se genera software. HTTP, entonces, es lo que nos define como programadores web. El conocimiento que implica este protocolo es, además de muy largo plazo, porque es una tecnología que, en efecto, cambió muy poco y que bueno, hoy en día demuestra ser eh, absolutamente funcional, así como fue diseñada entonces. Imagínense que la versión que utilizamos hoy en día mayormente es la 1.1, cuya última revisión fue eh, aprobada en 1999. Así que fíjense que el diseño original prueba ser absolutamente vigente. Si bien hay algunas aplicaciones que ya están usando una versión 2.0 del protocolo, no es todavía la mayoría, en algún momento lo será. Pero así toda esa nueva versión no es algo muy distinto al original, sino que son optimizaciones que se hacen para reducir el tráfico que hay en las redes. Pasemos entonces al punto 1.1, la web como tráfico. Una de las cuestiones más radicales que implica trabajar programando en web es pensar en términos de tráfico de red. Esto es muy importante, es fundamental porque como ya dijimos, es lo que diferencia la programación web del resto de la programación, es decir, el tráfico de red que se va a generar. Tradicionalmente nosotros utilizamos los flujos de entrada y de salida estándar para comunicarnos con el usuario, por ejemplo, cuando hacemos ejercicios o programas en lenguajes como C, como Pascal o Java, cuando queremos mostrarle cosas al usuario, los resultados del programa o cuando queremos preguntarle al usuario alguna cosa y utilizar esos datos como ingreso y realizar algún tipo de cálculo, utilizamos lo que se llama entrada y salida estándar que por lo general, al principio, lo más sencillo de hacer es utilizar la pantalla en modo texto y utilizar el teclado. Hablemos entonces de la arquitectura cliente-servidor. El protocolo HTTP responde a lo que se denomina arquitectura cliente-servidor. ¿Qué quiere decir esto? Que el protocolo define dos roles diferentes que van a ser cumplidos por dos programas distintos que tienen sus responsabilidades. Vamos a tener por un lado los clientes web y vamos a tener por otro lado los servidores web. Estos dos roles van a tener, como dijimos, distintas responsabilidades dentro del protocolo. Cuando un programa cliente dialoga... Con un programa servidor lo que vamos a tener es una comunicación HTTP y la comunicación y el conjunto de responsabilidades es justamente lo que está definido en el protocolo. En esta figura lo que vemos es que el cliente y el servidor están separados por una línea punteada. ¿Qué quiere decir? Bueno, tratamos de poner el foco en la distancia geográfica. Es decir, los dos programas que vemos aquí dibujados por un lado el cliente y por otro lado el servidor, y imaginemos que el programa eh, son estos cuadrados, ¿no? Estos dos programas, cliente y servidor, están ejecutándose en computadoras distintas. Vamos a llamar a estas dos computadoras el lado cliente y el lado servidor, o sencillamente, si queremos abreviar, siempre que tengamos claro de lo que hablamos, cliente y servidor. Es importante... Que visualicemos que son dos computadoras distintas, ¿sí? por eso ponemos la línea punteada y pensamos en geografías diferentes. La única manera de intercambiar información que tienen estos dos programas es a través de mensajes HTTP, que son justamente los que están definidos en el protocolo. Es muy importante que tengamos en cuenta que los roles de cliente y de servidor no son intercambiables. Los clientes solo pueden y deben hacer las cosas que el protocolo define para los clientes y lo mismo va a pasar con los servidores. ¿sí? Esto es así porque cada rol tiene sus responsabilidades. Hay distintos fabricantes de software que producen y comercializan clientes y servidores web. ¿no? Los clientes web son muy conocidos por nosotros porque son los que utilizamos todos los días a los que comúnmente llamamos navegadores. Por lo tanto, los navegadores que nosotros usamos en nuestras casas son en realidad y técnicamente clientes web, es decir, que son programas que fueron creados para cumplir con lo que el protocolo HTTP exige para los clientes web. Todas las empresas que crean navegadores deberán leer el protocolo y hacer un programa que cumpla con estas responsabilidades. Lo mismo sucede con los servidores web que, bueno, salvo que trabajemos como programadores web, no son programas con los que estemos familiarizados normalmente. Las personas que navegamos no trabajamos de manera directa con estos programas eh, de manera que eh, se nos dificulta eh, ver la existencia desde el lado cliente. Esto es porque el navegador hace el trabajo por nosotros, es decir, traduce nuestras acciones, la, las teclas y los clics que nosotros utilizamos en nuestra computadora, los traduce en mensajes del protocolo HTTP que los envía hacia un servidor web. A medida que vayamos avanzando iremos perdiendo un poco la inocencia, vamos a decirlo así, y uno de nuestros objetivos va a ser justamente entender que la web es esencialmente HTTP, aunque no lo veamos de manera directa en nuestro uso cotidiano. ¿sí? Entonces vamos a profundizar en el funcionamiento de HTTP para entender justamente este gran trabajo que realizan los navegadores y los servidores que luego vamos a programar nosotros. Si todos los fabricantes de software se atienen a lo que está convenido en el protocolo, se va a tener el gran beneficio de que los clientes y los servidores van a ser interoperables. La interoperabilidad es una realidad hoy en día, ya que, bueno, prácticamente no encontramos diferencias al navegar con distintos clientes y no notamos cambios en los distintos sitios web que navegamos, aunque cada uno en realidad utilice un software servidor de distinto fabricante. Y justamente eso es lo que quiere decir la interoperabilidad, que distintos navegadores de distintos fabricantes pueden trabajar con distintos servidores de distintos fabricantes siempre que todos cumplan el protocolo y el usuario final no va a notar diferencias.